para nosotros la presentación de nuestro vigésimo sexto concurso de pesca saludamos a todos los presentes autoridades municipales colaboradores socios pescadores y medios de temas auspiciantes que siempre nos acompañan que son distribuidora Luis Autoservicio Oasis Eternet, El Repunte 0 Domi y DOMI y tuvimos un par de, de charlas y discusiones para podernos poner de acuerdo y hemos logrado obtener una entrada de 9.500 pesos para la general y 9.000 pesos para el socio de y manicante. También vale aclarar que el socio el año que viene ah. eh... la mayoría de los lo hace así que vamos a seguir con esa tradición. Y para el primer premio, mil pesos y trofeo. El segundo premio, mil pesos y trofeo. Como siempre, la Junta de Anta y, bueno, muchas más ciudades que eh, se si las ponemos a lucrar todas donde llega la entrada, está un buen rato, bastante tarde. Por causa de la pandemia y, y de no saber si se... Iba a, realizarnos, iba a poder realizar, no iba a poder hacer un concurso, eh, todavía las entradas no están a disposición, así que dentro de 15, 20 días eh, ya vamos a empezar a repartir todas las entradas y cada uno va a tener la posibilidad de, de también, eh, luego de que finalice el concurso de las 24 horas, con la cuestión de, de que siempre nos han ayudado y todo, eh, vamos a poner un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 los costos son grandísimos, para hacer 6 cuotas hablan tarjetas de mucho, muy, muy caro. Hablan de 40% de gasto, entonces no se puede hacer. Pero bueno, estamos en tratativa y viendo si podemos mejorarlo. Mandame un saludo a la gente de Mar del Plata, programa Francisco Paco García, Video Pesca, que va esta nota también para ellos. Sí, cómo no, para, para Paco que, bueno, no ha podido estar...